Firmado por el presidente de la Nación, el gobierno estableció un tope de compra de 10 mil dólares mensuales, tanto para empresas como para personas. En principio, no habría restricciones para el retiro de divisas que los ahorristas tienen depositados en las entidades bancarias. Economía. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, reconoció que el gobierno nacional actuó con soberbia al decir que había un único camino económico y defendió las medidas de control cambiario. En una entrevista con el periodista Luis Novarecio, el ministro intentó sostener con declaraciones las medidas cambiarias que el gobierno nacional tomó este domingo para frenar la sangría de dólares en el país. Se aplicaron controles o restricciones al movimiento de dólares y pesos, que es una medida incómoda para nosotros, es una medida que ya tuvo la Argentina y estamos en este círculo vicioso que parecemos que nunca, empantanados, que nunca podemos volver, que es una medida que no nos gusta, que es una medida que consideramos transitoria. De Depende del resultado electoral. Es una medida necesaria para evitar males mayores. Los males mayores es que se escape el dólar con la inflación que tiene asociada, entonces que aumente la pobreza o eh, no guardar los recursos, por ejemplo, para los depositantes. Entonces es una, una medida que asegura esos dos objetivos de primer orden a una costa de la incomodidad que generan. Sindicales el gobierno otorgará de manera unilateral un aumento del salario mínimo del 35% luego de que no hubiese acuerdo el viernes pasado entre funcionarios, empresarios y sindicalistas en el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Héctor Daer, de la CGT, confirmó que no se llegó a un entendimiento ...y adelantó que el gobierno laudará con un incremento del 35% a abonar en tres tramos. Hicimos también un correlato de lo que pasa en el resto del mundo... ...que se toma el 60% del promedio salarial que ronda también alrededor de 30 mil pesos. ¿Cuál es el laudo del gobierno? Todavía no lo ha concretado, sí, ya lo comentó. Es el 13% a partir del mes de agosto, el 12% en el mes de septiembre y el 10% en el el mes de octubre. Política. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner realizó la presentación de su libro Sinceramente en La Plata. Durante su discurso, recalcó el rol de los medios de comunicación durante el macrismo, diciendo que los propios medios son los que generan el mensaje a los dirigentes. Yo le decía, Alberto, mira Alberto, si, si vos sos un ciudadano común, no, como nosotros, que estamos enchufados, que somos militantes, que estamos al tanto, que leemos, que esto que lo otro, si vos sos un tipo que ¡ah! pasa por el pu eh, puesto de revistas y, no, página 12, a mí no me gusta, me llevo Clarín, me llevo La Nación, la televisión no pone C5N, si vos no ponías C5N o no comprabas página 12, estaba todo bien en la Argentina, era toda una maravilla. Esto genera un microclima también en dirigentes y entonces creo que también, eso que tal vez... ...hayan pensado que les servía... ...porque no tenían medios que los criticaran... ...o que les señalaran las cosas... ...yo creo que finalmente también... ...los, los terminó perjudicando. El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina... ...Guillermo Moretti... ...habló sobre la situación que vive su sector... ...ante la crisis económica y financiera... ...en el Día de la Industria. En esa línea, aseguró que la producción... ...se encuentra paralizada... ...ya que no se sabe cuáles son los precios de venta... ...a raíz del desequilibrio del dólar. Ante este escenario, remarcó que no habría mucho para festejar. La verdad que en lo personal es uno de los peores días de la industria que, que he pasado con, con mi trayectoria como industrial. Tenía un industricidio en los últimos tres años y medio, ¿no? Pero bueno, muchos no, son, no nos asombramos, lo, lo veníamos planteando. Si nosotros no interpretamos que para contener a 44 millones de habitantes, en un, en un. tratar de tener un equilibrio y repartiendo la riqueza relativamente equilibrada, si no hay un sector industrial no se puede contener. Y bueno, y este gobierno tuvo el diagnóstico que tenía Martínez León, ¿cierto? Exactamente igual. Otro de los empresarios que se manifestó a raíz de estas medidas fue Marcelo Fernández, presidente de la Cámara Empresaria de la República Argentina, CEJERA, quien planteó que los sectores productivos y laborales y el gobierno deben tener un diálogo urgente. Es algo que venimos pidiendo hace mucho. Fíjate que se hizo, y con números exitosos, seguramente hay que ayornarlo, mejorarlo, lo que se hizo en el 73 cuando se hizo el pacto social de lo que era bueno, la institución que uno le tocó presidir, que es el, la CGE, hoy me toca la Cejera, pero digo, este, la CGT entre Rucci y Gelbar con el poder político de Perón, que lamentablemente no se pudo llevar el tiempo por el fallecimiento de Perón, pero digo, esto es lo que hace rato que venimos pidiendo. Si no tenemos un diálogo, los sectores productivos, laborales y las fuerzas vivas del país... ...y en la mesa el gobierno, esto no tiene solución. Bueno. El ex viceministro de Economía y uno de los principales referentes económicos... ...de Alberto Fernández, Emanuel Álvarez Agis, criticó la implementación... ...del control de cambios del gobierno y advirtió que se podría generar... ...un dólar paralelo altísimo. Además, Álvarez Agis apuntó directamente al presidente... ...como responsable de la situación actual. Primero, diez mil millones de dólares menos en el Banco Central y tenés doce mil millones de dólares de deuda a corto plazo que tenía que, que pagar el presidente Macri, que se los acaba de patear para adelante uh, al próximo presidente eso es lo que significa finalmente repercilar. nadie se va a poner en dirección de hablar de pesaderencia, echarle la culpa a la anterior, porque realmente cuando a uno le preocupa al Estado, le preocupa al país le preocupa a la gente, a veces solucionan los problemas y creo además que por hoy no hay un argentino que no tenga claro que la responsabilidad de, este, de esta situación que estamos viviendo es pura y exclusivamente del presidente, al cual le fallaron todas las tesis El dirigente camionero Hugo Moyano Volvió a cargar este lunes contra el gobierno tras los anuncios sobre el control de cambios. Señaló que estas medidas profundizan la crisis y vaticinó un triunfo contundente del peronismo el 27 de octubre. Creo que A nosotros no nos puede sorprender, a los que no venimos uh -huh. previendo esto de hace un tiempo, no nos puede sorprender, sorprender la situación primero la situación desgraciada que viven millones de argentinos, la situación que viven nuestros jubilados, ¿no? y lo que ha llegado ahora es la incapacidad, ¿no es cierto?, de un gobierno que evidentemente demuestra claramente que no tiene ningún tipo de capacidad para estar al frente de, una, de, un, de un país, ¿no es cierto?, y, y, y bueno, y lo ha demostrado llevando a la situación desgraciada que está. Lamentablemente, eh, estas medidas van profundizando más la crisis, y bueno, y va a terminar, yo no, sinceramente ya, uno no, trata de esforzar la imaginación, pero yo no sé cómo esto va a terminar, si, si esto sigue así, ¿no? El ex director del Banco Central, Pedro Vizcay, dijo que el riesgo que avisora es que el próximo gobierno podría tener muchas restricciones para actuar en cuanto a las variables financieras y de regulación. En este sentido, acusó al gobierno explícitamente de condicionar intencionalmente al candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Mira yo el riesgo que veo en todo esto es que tal como, como están implementando la medida, eh, le generen al próximo gobierno un escenario de mucha restricción para actuar en materia de, de, de, de implementación de medidas financieras y de regulación de, regulación de política financiera, porque son distintas eh, medidas que buscan de alguna manera condicionar al próximo gobierno. Tal vez este gobierno no tiene que tomar una medida de estas características, pero deja un escenario casi quebrado en el sistema financiero. Y La verdad que esto se parece a un a un, a un golpe provocado para que el próximo gobierno tenga las manos atadas en el manejo de ciertas variables claves. Economía. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, reiteró que la actividad industrial Va a demorar más de 10 años en levantarse y recuperar los niveles de 2012 y concluyó que la producción manufacturera fue uno de los grandes perdedores del modelo de Mauricio Macri. Hoy la coyuntura es muy, muy mala, la coyuntura económica, pero creo que estamos ahogándonos en un charco, ¿no? Pero hoy el problema yo no lo veo como económico o financiero, yo el problema lo veo... Una enorme, es un problema político, es un problema que tienen que solucionar los políticos mm -hmm. La sociedad está atrapada en este problema No se puede vivir con, con, con una devaluación del 30% cada año eh, Y no se puede vivir con esta inflación Entonces, ahí el, el, el gobierno después de las pasas se dio cuenta de Lo que muchos estaban diciendo aquí Se cuenta de la peor manera, con, una, con un palazo Sociales el Polo Obrero, la Corriente Clasista Combativa, Barrios de Pie, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular y el Frente Darío Santillán, entre otras organizaciones sociales, encabezaron una nueva jornada de protesta ante la crisis económica. Desde las 10 de la mañana, realizaron cortes, movilizaciones y ollas populares en diferentes puntos de la ciudad y en los accesos con la provincia de Buenos Aires. Provincia. Y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal expresó ante unos 500 empresarios de la Unión de Industriales de la provincia de Buenos Aires que no pueden haber modelos de desarrollo donde se ponga como eje el trabajo con grietas y les pidió trabajar todos juntos para enfrentar esta crisis porque la solución para salir adelante es responsabilidad de todos. Este proceso difícil que estamos atravesando en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires tiene que tener un sentido. Muchas veces me refería que esta crisis debía ser la última y que eso debe ser responsabilidad de todos. Pero para que sea la última, todos tenemos que aprovechar para convertir esta crisis en un proceso de aprendizaje genuino. Verdadero, que no se queden palabras Y que convierta la crisis en un verdadero camino de consenso y diálogo Si hay algo que esta crisis una vez más nos demuestra a los argentinos y a los bonaerenses Es que no puede haber modelo de desarrollo, modelo de apoyo a los que producen Modelo que ponga como eje el trabajo con grietas Crisis Intendentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que declare la emergencia alimentaria y que refuerce las partidas presupuestarias de la asistencia que cada mes reciben los comedores y escuelas bonaerenses. Leonardo Nandini, intendente de Malvinas Argentinas. Un petitorio formal sí para poder charlar, hablar y expresar sí las dificultades y también las preocupaciones que tenemos los intendentes en su conjunto para ir dándole solución a diferentes cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana de las argentinas y los argentinos, que no la están pasando bien por la coyuntura social, política y económica que está atravesando nuestro país y nuestra provincia de Buenos Aires. Ciudad. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta autorizó a reemplazar ingredientes y comida por otros más baratos en los comedores escolares porteños. Los docentes y el gremio que los nuclea vienen denunciando magras raciones en las viandas y quita de la fruta, que ahora se oficializa en una autorización de reemplazos. Además, se suman a la grave falta de raciones en muchas escuelas selectivamente. Los recortes se ven especialmente en las escuelas del sur de la ciudad, aquellas que atienden poblaciones más vulnerables y al mismo tiempo tienen menos capacidad de reclamo desde sus cooperadoras. Guillermo Parodi, Secretario General Adjunto de UTE. Han quitado el pollo, han quitado la carne, han quitado el pescado. Lo reemplazan por unos medallones de reconstituido de pollo, de pescado. No se sabe qué es lo que tiene. O, o, o los platos de comida son insuficientes. Las frutas le dan a los chicos. La banana se corta en medio, la manzana se corta en tres, la naranja se cortan en gajos y se reparten. Es decir, ni siquiera una fruta para, para cada chico. El año pasado empezaron con este programa, donde aparte le ponen nombres que parecía que ser un hombre saludable, pusieron el chaupanera con el pretexto de sacar el pan para evitar la obesidad de los chicos hicieron otro ajuste, en realidad lo que sacaron son dos rodajas de pan por alumno una alumna se iba a volver obeso por comer dos rodajas de pan en, en el almuerzo sobre todo en un contexto donde el hambre es creciente, nosotros lo vemos los días lunes, cuando llegamos a las escuelas muchos de los chicos no pudieron comer el, durante el fin de semana o tuvieron un solo plato de comida o por comida tuvieron un mate cocido con un con algún pan. Aumentos. El gobierno nacional postergó hasta enero el aumento en la tarifa de gas programado para octubre. La medida había sido adelantada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui. Dispone que el financiamiento del aplazamiento corra por cuenta de las empresas, pero no a través de su flujo de caja, sino a partir de la rebaja en el plan de inversiones. Mientras miles de argentinos le reclaman al gobierno que se declare la emergencia alimentaria, el secretario de Cultura, Pablo Avelluto, denostó el pedido al que consideró un eslogan de campaña. Además, el funcionario cuestionó a los movimientos sociales y minimizó el sufrimiento de los argentinos por la crisis económica que desató Cambiemos, partido al cual pertenece. No emergencia alimentaria... Que es una expresión que, que por supuesto, yo no, no voy a negar... ...que hay gente que la está pasando muy mal... ...me constan los esfuerzos que pues se es hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social... ...para aliviar esa situación... ...ahora, ¿quién alguien me guíe ...exactamente, ¿qué quiere decir emergencia alimentaria?... ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en la Argentina medio país estuviera muriendo de hambre. Y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la iglesia o los sectores de la iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar una emergencia alimentaria. Hay que declarar una emergencia alimentaria. ¿Qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que eh, eh, establecer la reforma agraria? ¿Qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria? Parece más un eslogan de campaña sociedad. Un polémico decreto del gobierno habilitó la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en el país, algo que estaba expresamente prohibido desde 1991 cuando se sancionó la ley de residuos peligrosos. La nueva norma flexibiliza las restricciones para el ingreso de desechos de papel y cartón chatarra ferrosa, chatarra de aluminio, desechos de material plástico y vidrios, entre otros, sin necesidad de ningún certificado de inocuidad sanitaria y ambiental, como se exigía anteriormente. Provincia. El intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, jefe comunal de uno de los distritos más golpeados por el cierre de pequeñas y medianas industrias, cuestionó las medidas de alivio anunciadas las últimas semanas por el ministro Lacunza e instó al presidente a que actúe con prudencia. Es un gobierno al que ya no le vamos a pedir ni que frene la inflación, ni que ponga en marcha la economía, ni que cuida a las pymes que no lo hizo durante estos cuatro años. Lo que le estamos diciendo, Gustavo, es, estuvieron cuatro años de campaña, necesitamos que tres meses gobiernen para la gente. Y gobernar para la gente hoy fundamentalmente es que tengan una sola prioridad, es que es cuidar a la gente porque la cosa está mal y porque como siempre lo que está en discusión es cómo se reparte esta crisis quién la paga este y siempre la pagan los más pobres siempre la pagan los más este vulnerables entonces es realmente muy llamativo que el gobierno no haya convocado a los intendentes que no haya una declaración de emergencia alimentaria que no haya decisiones fuertes potentes que de alguna manera nos demuestren que después de cuatro años por lo menos estos tres meses van a ser las cosas del lado de la gente a favor de la gente. Sindicales. En conferencia de prensa, los dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación anunciaron un paro nacional para hoy en solidaridad con los maestros y maestras de Chubut, que fueron atacados por una patota. El hecho de amedrantamiento ocurrió en medio de los cortes de ruta que mantienen desde hace días por el no cobro de sueldos. Sonia Aleso, Secretaria General de Cetera como decimos nosotros, dónde está Finockearo, ¿no? porque eh, una ausencia de, de realmente hacerse cargo de los problemas de la educación que van desde el comedor hasta los salarios, hasta los problemas de la provincia tiene que haber una mesa de diálogo donde no pasen estas cosas o como usted dice no es un enfrentamiento de pobres contra pobres nosotros repudiamos la violencia lo hemos denunciado judicialmente nuestro sindicato ha hecho una presentación judicial en el día de hoy estamos en qué situación tenemos emergencia alimentaria, tenemos emergencia social. Vamos a tener problemas con el cumplimiento en muchas provincias de la cláusula Gatillo. Las provincias no están recaudando, la nación quita fondos de apoyo educativo. Bueno, tiene que solucionarse este problema y tiene que darse una respuesta a los docentes. Bien. Gobierno. El presidente Mauricio Macri volvió a atribuir el descalabro económico de su gestión al resultado de las pasos en declaraciones a la prensa tras el acto que realizó realizó en Córdoba. Afirmó estar convencido de que la elección no sucedió y de que cuenta con grandes chances de entrar en el balotaje. Tarea en este momento es lograr la estabilidad económica, llevar tranquilidad, que, bueno, que lamentablemente las pasos generaron una disrupción económica y alteraron todo el proceso. Estamos convencidos de que la elección no sucedió y estamos con toda la energía para ir al balotaje y continuar trabajando. Estamos en, en diálogo abierto permanente, siempre tratando de convocar a la prudencia, a llevar calma, porque realmente lo que queremos es que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos. Ya la economía venía desde. Complicada desde abril del año pasado cuando se acabó el crédito para Argentina, no es cuestión de agravarle la cosa a la gente. El candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, hizo declaraciones xenófogas contra una ciudadana peruana, a la que se le permitió reencontrarse con sus pequeños hijos en el país tras ser deportada y también culpó a los movimientos sociales por la deuda externa. La Argentina está, está enferma, ahora van a, va a volver una peruana que fue condenada a cuatro años por narcotráfico por una cuestión de integración familiar, Eduardo. Y esta, esta mujer vendía droga a los pibes y destruía familias. Estamos enfermos en Argentina. No sé qué organismo internacional impuso que vuelva a esta mujer. La verdad, hay una patología en la Argentina. Una delincuente peruana narcotraficante que fue condenada a cuatro años, cumplió la condena y la expulsaron. En diálogo con Radio La Red, el senador planteó que los piqueteros forman parte de espacios dirigidos a conmocionar el espacio público y a debilitar al gobierno lo que están haciendo los piqueteros, tomando todas las calles del país, sectores a los cuales el Estado hace un esfuerzo extraordinario y es una de las causas del endeudamiento público, mantener el sistema de seguridad social de la Argentina 65% del total del presupuesto está comprendido ahí en planes, eh, piqueteros cooperativas de la pobreza cartoneros, multinacionales del cartón, el gobierno le ha dado todo a esta gente, todo una parte vital del presupuesto que podría haber dedicado la pymes, podría haber dedicado a créditos para la producción, para generar empleo, se lo ha dado a esta gente. Que no labura, que no labura, que no labura para siempre. Este es el problema que tenemos. Luego de la multitudinaria manifestación y posterior acampe de las organizaciones reclamando la emergencia alimentaria frente al Ministerio de Desarrollo Social, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideró que desde el frente de todos se buscó provocar al gobierno. A mí no me van a agarrar en una situación en la que hay sectores que nos quieren provocar a que este gobierno, eh, digamos, pise el palito de una provocación. No traslademos a un escenario de, de descontrol ninguna de las situaciones que deben debatirse en la elección. Sí. Acá hubo un aspaso. Nosotros sabemos el resultado y como eh, cambiemos sabemos los problemas que hemos tenido. Somos conscientes. Ahora, no traslademos ni a la calle, ni al dólar, ni a la economía, ninguno de los problemas que tenemos que debatir en una campaña electoral. Dejemos, dejemos todos esos escenarios tranquilos. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de provocación en ningún aspecto. Elecciones. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo en su visita a España que buscará una relación madura con la Casa Blanca en caso de ganar las elecciones, pero planteó objeciones al Grupo de Lima. Además, habló sobre la deuda y las detenciones arbitrarias a dirigentes políticos. Creo que Argentina, puntualmente, debe recuperar su relación multilateral y multipolar con el mundo. Que esto lo ha perdido. El hecho de que Argentina hoy sea parte del Grupo de Lima y que esté tan condicionada a las políticas americanas, la verdad es que nos ha hecho retroceder mucho como país. Esto no quiere decir que en mis palabras, en esto que diga, yo esté planteando una, un mal, una mala relación con los Estados Unidos. Estoy diciendo que tenemos que tener una relación madura, pero que tenemos que entender también que Argentina siempre encontró su primer vínculo en Europa y tenemos que volver a volcar nuestra mirada a Europa. Inexplicablemente ahora volvimos a quedar atrapados dentro del, o que hemos quedado a merced del fantasma que durante años nos persiguió, que es el fantasma de la deuda. Cuando el gobierno actual asumió el poder, la Argentina tenía una deuda que representaba el 38% del Producto Bruto, y hoy tenemos más del 100% del Producto Afectado. Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia.